Esta es una historia muy interesante. Es una piedra y está datada, no sé de cuándo. Tiene una pile de tiene aquí unos símbolos que se notan un poco. Sí. Y sí. esto no lo hicieron acá. Esto está de cuándo llega hace cuánto tiempo la descubriste esta piedra? Eh, a ver, yo llevo 5 años acá, la descubrí así como no Ya, ya. ¿de, ¿De dónde de... pudiera Tabá de Mora? O sea, tú limpiaste y te encontraste claro. con esta piedra. Sí. Se supone que, no sé, te parece como de sacrificio. Porque para ser asado no es. No. Es una, piedra. una esto piedra, es una piedra, una piedra, una piedra que está. Es triangular. Sí. Y esto, pero esto está trabajado sobre la piedra. Sobre la piedra, ¿viste que es un triángulo? Sí. Y esto es más nuevo, sí, po. Claro, esto, mira, esta mampostería es como. De, de, de, del tiempo de allá. Ah, del, de la, de la, del muro, de allá, del muro, del otro muro, de cuando era la estación. Claro.